Pues bien, estamos ya en directo. Muy buenas noches amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Son las 05 de la noche en España, con lo cual ya es día 20 de junio de 2018. Hemos dejado unos minutillos por cortesía porque yo sé que siempre hay gente que, uy, que se me olvida el directo y lo podéis enganchar desde el principio. Así que sed todos bienvenidos, buenas noches y como veis en el título de hoy vamos a hablar de experiencias cercanas a la muerte ciencia y para ciencia Esto es muy curioso porque aquí me lo he tenido que pensar mucho ¿no? ¿Ciencia y para ciencia? ¿El interrogante o ciencia o para ciencia? Bueno, de esto vamos a hablar, vamos a debatir un ratito largo y tendido sobre esto, tenemos un buen rato por delante. Así que eh, vamos a empezar por presentar a nuestros amiguetes. Vamos a empezar por las chicas. Paloma, bienvenida. Pues muy buenas noches Rafa, a Alba y a David y sobre todo a todos los amigos que están viéndonos. Paloma, gracias Alba, bienvenida. Hola, buenas noches. Un saludo para vosotros y para toda la gente del chat. Y muchas gracias por invitarme al directo de hoy, que es un tema muy interesante. Gracias a ti, Alba. Y tenemos a David Castillo, de Misterio51. Muy buenas noches. Gracias, Rafa, Paloma, Alba. Buenas noches a todos, amigos. Y nada, vamos a ver si llegamos a un punto de acuerdo. Pues muchas gracias por estar aquí a los tres. Y antes de empezar como esto va a ser una tertulia distendida, no va a ser ningún debate, porque aquí no, no vamos a destripar a nada ni a nadie, vamos a hablar, a charlar, a dialogar y a exponer los conocimientos que tenemos sobre ciertas cosas relacionadas con este tema de las experiencias cercanas a la muerte. Seguramente la tertulia luego irá derivando pues a otros lares, a otras cosas que también pues las iremos, evidentemente iremos hablando sobre ellas. ¿no? Pero antes de empezar, eh, yo quería preguntarle a David, que ya llevo un tiempo en esto del misterio y es muy curioso porque os puedo decir que todos somos oyentes, todos, todos los que estamos aquí somos oyentes, al margen de que tengamos un canal o un podcast o estemos en un programa de radio, etcétera, etcétera. Todos somos oyentes porque siempre nos llama la atención los pues, otros contenidos que, bueno, también los escuchamos y eh, nos aportan, ¿no? nos aportan nosotros mismos pues un poco de conocimiento o bien otra opinión. Esto es súper importante. Pero David, yo te quería preguntar a ti, ¿cómo, cómo ves, cómo está el misterio en esta, en esta época, en estos últimos tiempos? ¿Qué me cuentas del misterio? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Lo veo bien. Creo que bastante bien. Lo que pasa es que la, el usuario normal tiende a... A un programa muy puntual o dos de radio y a la televisión en este caso con Cuarto Milenio, no pero si tocamos otras cositas el mundo de YouTube, vuestros canales, canales como el de Alejandro, Sergio, un montón de cosas que hay por ahí, pues yo creo que hay mucha gente muy preparada y que está arrastrando a otra mucha gente y lo mejor de todo es que estamos contactando con gente del otro lado del charco, Estados Unidos, México, Chile, Argentina, Brasil... ¡buah! Entonces, creo, yo en mi caso estoy haciendo unas amistades que no pensé jamás que iba a hacer, aprendiendo muchísimo, en este caso con colaboradores de Chile, de Argentina, una maravilla. A mí se me ha abierto un mundo y, y sobre todo de conocimiento, tengo mucho hambre de aprender. El problema, que esto es una cosa que decía muy, mucho Iker, es que cuanto más sabes, te das más cuenta de que sabes menos, El, la meta está más lejana. Y eso es, es el vicio, no es la droga, es el seguir y aprender y esto sucede por esto, sobre todo la historia que tú dominas muy bien. La historia nos, nos, nos hace mejores personas porque nos va a ampliar el conocimiento, a actuar mejor. A mí en este caso me ayuda mucho a tratar con la gente, a ser un poquito mejor persona y todo eso es recíproco. A mí el misterio me ha abierto muchas puertas y me, lo que pasa es que tenemos la obligación de ser serios, de ser formales. No inventar, hay mucho inventor también, ¿no? Hay mucho de todo, la gente tiene que discernir, ¿no? Entre todo este tipo de cosas, pero bueno, por lo menos vamos a intentar en lo que nos toca a nosotros ser lo más fiables y lo más serios posible y no inventar. Sí, que me he quedado un segundo en stand-by. Pues sí, la verdad es que todos aprendemos de todos y eso es importante. ¿eh? Y cada vez sabemos menos. Si sí, es verdad, lo que, lo que dice Iker, lo digas tú, lo diga quien lo diga, no importa. Nos damos cuenta de que cada vez sabemos menos. Yo estoy ahora mismo preparando una cosa que sé que a los seguidores y a, a muchos de vosotros os va a encantar. Estoy preparando un vídeo, estoy preparando un vídeo que seguramente pase inadvertido, ¿vale? Pase inadvertido, pero que va a ser un contenido muy potente. Y de hecho, llevo ya varios días sacando, sacando apuntes, sacando cosas, consultando. Y voy a hablar de la leyenda de Osiris y del primer faraón. Y hay una serie de inconexiones, de cosas inconexas, que la historia ha dado por válida. Pero que luego, si te pones a analizar firmemente, te das cuenta de que como no han sabido, han dicho, bueno, pues esto será esto. Será. Será. Y de hecho la historia lo define así, pero da mucho que pensar. La leyenda de Osiris, hablaremos de un dios y de una persona, y también del primer faraón, Horus, y del primer rey unificador, el rey Narmer, el rey escorpión. Hablaremos de todos ellos en, en, en ese, en esa, igual son varios programas, ¿no? no estoy seguro, porque el contenido es muy largo, ¿no? pero nos damos cuenta que cada vez sabemos menos porque conforme vas indagando, te vas acercando a un mar de, de conocimiento que a veces se hace muy grande. No os quiero entretener con esto, lanzo pinceladas para que vayáis, eh, pues bueno, haciendo un poquito la idea y las ganas. Y vamos a empezar con esto de las experiencias cercanas a la muerte. ¿Cómo podemos definir esto de las experiencias cercanas a la muerte? Es decir, es decir, luego abriremos micrófonos con Alba y con Paloma, pero eh, David, si tuvieses que explicarle a alguien que no sabe lo que son las experiencias cercanas a la muerte, ¿cómo se lo explicarías? Bien, voy a utilizar palabras del médico Miguel Ángel Pertierra, como sabéis, ya ha pasado varias veces por nuestro programa, y él tuvo un accidente muy grave y fue atendido en su propio hospital de vida o muerte, bueno, de hecho estuvo... ...estuvo muerto, ¿no? Bueno, pues en este caso cualquier paciente que sufre un accidente de gravedad... ...y termina por sus eh, constantes vitales a cero, se produce como una, una salida del cuerpo. Muchos pacientes aseguran verlo desde una esquina de la habitación, desde arriba... ...otros pacientes incluso han visto a los familiares en salas contiguas... ...son capaces de, de ver todo lo que sucede, cómo le tratan, cómo era la enfermera, cuánto equipo había... Si unas pinzas de determinado color le hicieron daño, me pincharon de tal manera, me dijeron esto, me hicieron lo otro. Son capaces de contar eh, con una exactitud al 100% lo que sucede estando clínicamente muertos. Entonces, claro, cuando esta situación le pasa a este, a este médico, a este cirujano especialista, pues claro, de dedicar su vida a esa investigación. Son sucesos que, que existen y que son más reales que la vida misma. De hecho ya se sabe que hasta tres minutos después se produce esa descarga eléctrica en nuestro cuerpo y, y ¿a dónde va? Ese, ese es el problema, ¿a dónde va? Esa parte de la conciencia nuestra hacia dónde va, esa es la parte que no sabemos. Yo tengo mi propia teoría que luego si queréis desarrollamos, que es esa unión con la parapsicología o la paraciencia. ¿no? En cualquier momento estamos ahí entre dos mundos y estamos muy cerquita de dar con la tecla y por lo menos esa es mi idea. Ciencia, para ciencia. Esta es la cuestión. Abrimos micrófonos. Paloma, cuéntame, antes hablabas de algo relacionado con los arcontes. Cuéntame, ¿esto qué estabas hablando? ¿Esto qué es? Cuéntame un poquito. Sí, a ver, yo esto yo esto lo he visto en, en varios lugares ¿no? y, y relacionen muchas veces dentro de estas experiencias. Hay veces que, eh, bueno, hay veces no, muchas veces, estos pacientes que han estado clínicamente muertos hablan de ver, de ver seres, de ver familiares... De sentirse también observados por seres que, que, que no conocen y que no saben lo que es. Y hay personas que los llaman arcontes. Y los arcontes que son, pues son una especie de, de seres interdimensionales que no tendrían un cuerpo físico, por así decirlo, y que sean unos seres que son parásitos, que se aprovechan de la energía de las personas. Y yo sí que he podido leer en, varios, en varias páginas cómo hay personas que dicen haber tenido contactos en estas experiencias cercanas a la muerte, contacto con ellos. Y a mí me ha parecido interesante. Yo no es que crea en ellos, no sé si existen o no, no lo sé. Pero por lo menos interesante es que mientras tengas un tipo de, este, de esta experiencia haya un ser que tú veas con forma extraña, incluso con forma de demonio. Cuidado, que todas las experiencias no son siempre positivas, hay experiencias negativas. Hay gente que incluso eh, se toma esto como que ha estado en el mismísimo infierno. Y la verdad es que me ha parecido interesante. Continuamos abriendo micrófonos. Alba, danos tu opinión sobre todo esto antes de continuar. Pues lo que acaba de decir Paloma sobre los arcontes, yo no creo que sea exactamente eso, unos seres, porque mi opinión es que cuando nos morimos. Eh, pasamos a otro estado de, de energía porque la, la energía no, no se destruye entonces es como que esas energías eh, siguen ahí por lo tanto yo creo que es energía de las personas no que sean seres que puede ser yo no lo sé pero mi opinión es esa uh -huh. Sería algo, Alba, te quería preguntar que tú estás más vinculado al mundo de la medicina, más que nosotros. Nosotros no estamos, no estamos vinculados a nada de eso, y yo menos, yo historiador, yo lo único que sé es que para el dolor de cabeza me tomo algo y se acabó. Eh, esto es el tema de las energías, esto es el tema de las energías. Eh, arcontes, no arcontes, ¿esto sería más científico que paracientífico? Me haces una pregunta muy difícil, pues a ver yo creo que el mundo del de misterio en el sentido de fenómenos paranormales, yo creo que eso es ciencia, yo creo que esas cosas ayudan también a la ciencia y son, son temas de que desconocemos mucho y aún no sabemos realmente lo que son, yo creo que sí, sí que está ligado. A, a la ciencia y, y, por qué no, también a la medicina. ¿Podríamos decir que la, la paraciencia nutre a la ciencia? Sí, yo creo que sí. Uh -huh. Continuamos con David. David, cuéntanos un poco más sobre las ECM. Cuéntanos casos, cosas. Pasamos aquí a charlar un rato contigo casos Bueno, a eso de ciencia para ciencia, que yo, yo diría que me gustaría añadir que se nutren las dos. Yo creo que una sin la otra y otra sin la una. Hace muchos años, por culpa de ya sabemos quién, todo esto se separó, ¿no? Ciencia por un lado, cienciología casi por otro, ¿no? Yo creo que ahora eso tiende a unirse y aquí estamos. Casos, bueno, casos hay un montón. Yo me acuerdo de cuando un radiólogo te dice, si yo os contara lo que me cuentan a mí mis propios compañeros... Eh, ...no os lo creeríais... ...pues imaginaos si eso se lo cuentan... ...a su propio jefe de, de hospital que corresponda... ...yo por ejemplo he estado mucho tiempo en hospitales... ...yo he estado trabajando con ambulancias... ...he estado trabajando y colaborando con Protección Civil... ...y Cruz Roja, cinco o seis años... ...nunca he tenido... ...he estado en quirófanos, he estado... ...he visto la muerte muy de cerca... ...he atendido a fallecidos ya... ...atendido, lo que se entiende ya como recoger... ...preparar y demás, o sea que... ...y nunca he tenido esa sensación... ...pero sin embargo sí que te lo cuentan... ...y hay un caso... En el que un señor, ¿no? Que está, está irrecuperable, ya no se le va a reanimar, ya se le está, de, ya se ha ido. Eh, ve como unos familiares que, como os decía antes, en la sala posterior, ya empiezan a repartirse la herencia. Y lo más gracioso de todo esto, es, bueno, gracioso, hay que decirlo así, ¿no? Entendiendo un poco las palabras, es que el que más cariño, el, la mejor persona que él entendía para medir. Eh, cómo se repartía todo y demás, era, eh, luego resultó ser el más egoísta. ¿no? Bueno, pues este señor volvió y tomó cartas en el asunto y, a, y sigue vivo a día de hoy. Y como este, muchos. Sensaciones positivas y negativas. Esto como, como en el término de las drogas, no un buen viaje o un mal viaje. Yo creo que eh, los malos viajes son los menos, pero sí que es cierto que se asocian apariciones eh, demoníacas, ¿no? Eso te entienden, dicen que ven al demonio. Yo no creo que sea el demonio. Evidentemente, el demonio como figura, como tal, no existe. Me voy a quedar con las positivas, que son más del 90%. Esa visita de familiares, que, que muchos... De hecho, hace poco tuve una conversación de casi dos horas y no conseguí convencer a nadie, en este caso, de las personas con las que estuvimos hablando, porque es difícil creer que, que, que esos familiares tuyos, con una imagen... Sobre todo tienden todos a decir que los ven jóvenes, los ven como en su mejor momento de, de la vida, ¿no? aunque haya fallecido con 90 años. Da igual, esa imagen que perciben de esos familiares son en su mejor estado, en su mejor forma, vienen a ayudarte a hacer esa transición. Entonces, cuando una ECM se completa y tú vuelves, eh, tienden a decir que por qué se les ha traído de vuelta. Muchos dicen, pero ¿por qué me ha distraído de vuelta? Estaba muy bien donde estaba. Un señor me decía hace tres días que tuvo un accidente de moto Estuvo, no llegó a, a, a, a fallecer, o eso él cree, pero sí tiene la sensación de haber visto algo con mucha luz, no un túnel, él no dice un túnel, él dice mucha luz y una sensación de bienestar que se habría quedado allí sin ninguna duda, o sea, no tenía ninguna necesidad de volver. Con lo cual yo quiero entender que estaba en ese paso previo a la ECM, si hubiera durado segundos más probablemente esa ECM habría sido más extensa. Todos se encuentran en un estado de paz absoluta, con lo cual creo que forma parte de la trascendencia del ser humano. Unas veces, yo creo que el dilema de la trascendencia es que queremos trascender estando vivos, pero quizás nuestra trascendencia pasa por dejar esta desencarnarnos, ¿no? que se suele decir. No sé qué te parece a ti, Rafa. Tiene Alba tenía una, una pregunta. David, yo quiero hacerte una pregunta y es... ¿Qué nos puedes contar sobre esto que se dice de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y que estas personas después dicen que en ese momento eh, ves muchos momentos de tu vida pasar? ¿Eso es cierto? ¿Sabes algo sobre lo han, eso? Lo han confesado en muchas ocasiones. Y en las películas se ve bastante bien porque es muy difícil de entender para el cerebro humano. Pero en las películas, si os fijáis, pasa en modo de película todo muy rápido, se, las flases... Muchos dicen haber vivido casi esa vida de 60, 70 años, da igual la edad que tengas, en cuestión de dos, tres minutos. Hay personas que han vuelto 20 minutos después de haber fallecido sin daños neuronales. Eso me lo decía el otro día en el programa Miguel Ángel Pertierra. O sea, cuando te dice un médico especialista que ha estado 20 minutos muerta una persona y ha vuelto, son palabras mayores y encima sin daño cerebrales. Sabemos que a partir de eh, 3-4 minutos las neuronas empiezan a desconectarse. Y una vez que se desconectan, eso ya no vuelve a su ser. ¿Qué decirte? Ah, yo creo en ello, creo en ello profundamente. Es que eh, es, existe. Y de hecho, todo eh, eh, es como los astronautas cuando van al espacio tienen esas sensaciones mesiánicas. En este caso es igual. El que vuelve tiende a ser bastante mejor persona para él y para los demás. Eh, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? es como el que ha contemplado un milagro, una resurrección es como las, eh, como las recuperaciones milagrosas en hospitales inexplicablemente por la medicina se han curado enfermedades creo que esas personas cambian para toda su vida y, y, lo, y lo hacen para bien en el 99% de los casos no hay que tener miedo a la muerte es un paso más Vamos con Paloma porque ha recogido por aquí unas preguntitas eh, coméntanos Paloma, ¿qué dicen por ahí? Bueno, pues os comento, hay una pregunta de Azucena, eh, que es una pregunta para David y pregunta, ¿una persona que cree que está muriendo ve a sus padres? Una persona que está muriendo va a ver a todo, es capaz de ver a todo su árbol genealógico, por lo que yo he leído en historias, cuentan pacientes, de hecho, bueno, es recomendable vida después de la vida de Jung, 1974 creo que es, no, o 78, no recuerdo ahora, eh, familiares, padre, madre, abuelos, eh, bisabuelos, tatarabuelos, de hecho algunos ni los conocerán, pero están ahí. O sea, todo el árbol genealógico puede estar ahí, sí, sí, claro. Incluso los animales, los animales tienen esas experiencias exactamente igual que nosotros y se ha comprobado que, eh, que hay personas que perciben a sus mascotas con ellos conviviendo en su casa el día a día. Eso sucede, sin, sin ninguna duda. Bueno, pues tengo otra pregunta. Esta es de Enrique Hernando Plaza. Él pregunta, ¿qué postura o cómo entiende o define la ciencia? Es decir, ¿explosión neuronal, alguna alteración del sistema nervioso? Bueno, esto es la pelea. A ver, los más científicos no lo van a reconocer, lo van a llamar como... A ver, aquí tenemos que diferenciar entre el tratamiento químico que se le da a una persona cuando se le está atendiendo. ¿Vale? Calmante, sedación, bla, bla, bla, bla, bla. Todo puede producir algún tipo de alucinación, pero hay que saber diferenciar cuando un señor... Voy a contar brevemente el caso que, que contó el otro día Miguel. Un señor se le atiende de vida, se muere literalmente, para hacerle una... una para meterle el tubo para la, la respiración artificial, ¿no? Tiene la dentadura postiza, se la quitan y este... Se, y claro, lo guardan detrás de un aparato en el carro de parada porque esto es todo muy rápido, ¿vale? En un quirófano todo sucede muy rápido. Pasa todo, este señor sale, se continúa su vida y a las dos semanas se encuentra en un pasillo del hospital con la enfermera, la tira así de la chaqueta y le dice, oiga, mire usted que es que no puedo comer, tienen ustedes mi dentadura postiza. La señora ni se acordaba, evidentemente, la enfermera, ¿no? Y dice, sí, sí, está en el carro tal, en tal sitio, de ahí. Bueno, esta señora no se lo cree, pero bueno, va a hablar con unos compañeros, localizan el carro con el que se atende de parada, ahí estaba esa dentadura. Eso no es una alucinación. Evidentemente tenemos que diferenciar entre determinadas situaciones del cerebro, pero cuando una persona es capaz de decir qué pelo tenía la enfermera, eh, qué material has usado, me hiciste daño con tal pinza, eh, eh, mi familiar fulanito dijo tales palabras, eso no es una alucinación en ninguno de los casos. Uh -huh. Alba, tienes más preguntas. Adelante, ahora te, te haré yo una reflexión que... Me gustaría, me gustaría ver qué es lo que piensas. Alba, cuéntame. Pues David, otra pregunta que se me ocurre. ¿Tú alguna vez has leído eso que lo de que pone ¿Os imagináis de que cuando morimos? Eh, porque también hay gente que dice que cuando se mueren ven un túnel. Y la gente dice esto, os imagináis que cuando morimos ese túnel que se ve realmente es el útero de, donde, de la madre donde vas a nacer después de haber muerto y lloras, o sea, porque los bebés de normal cuando nacen lloran y lloras porque te estás acordando en esos momentos de tu vida pasada que se ha acabado, ¿tú qué opinas de eso? Bueno, yo creo que cada por las experiencias que uno puede leer en los casos que hay, son varios pintas yo creo que el túnel lo relatan casi todos hay personas eh, que no han visto un túnel que directamente han sentido el contacto de los familiares y, y les han dicho no es tu momento te tienes que quedar y tienes que continuar y de repente están de vuelta ahí hay, hay otros casos en los que han estado como se suele decir entre dos mundos y han conseguido ver a, a, al médico te, hablar con el marido eh, ...o incluso trasladar una dolencia no encontrada en el cuerpo, esto es muy importante... ...hay algunos pacientes que han vuelto con la solución a su curación... ...con un dato, una, un algo de dónde está la dolencia porque no se la han encontrado... ...bueno yo creo que eso es un poco alegórico, ahí cada uno puede tener la experiencia... ...y luego hay que entender que cada uno la va a contar como según sus experiencias a lo largo de la vida... ...más mística, menos mística, yo me gustaría centrarme en la ciencia... ¿Para qué? Porque eh, el debate es eh, ciencia para ciencia, yo creo que es lo mismo. Si nos vamos muy a lo místico, la ciencia nos va a dar la espalda, entonces hay que meternos un poquito en lo más realista, y lo más realista es que es un hecho que sucede, que no sabemos todavía medir, pero que los, muchos médicos ya están haciendo estudios avanzados, de hecho hay algunos médicos, el otro día lo decía en el programa, que dicen que es que no puede haber vida en el cerebro una vez que se ha muerto. Bueno, pues hay científicos que dicen todo lo contrario, pero ¿cómo tú vas a desmentir a un paciente que ha vuelto y te está relatando una experiencia completa de media hora, de una hora de lo que haya durado? No, no, no. Existe, sin duda alguna. Me mantengo muy firme en ese aspecto. David, te quería preguntar, ¿el coma sería una experiencia cercana a la muerte? Depende de qué coma. Inducido, no inducido... Ese es otro problema que decía del tema químico y electrónico, sobre todo de los impulsos del cerebro. Si son provocados por químicos, entramos en el mundo de las alucinaciones. Yo creo que el coma es un paso previo, es un estado en el que el cuerpo tiende a recuperarse. Yo creo que hay un error en pensar que estás en coma, te estás muriendo. Yo creo que no. El coma lo que suele hacer en los pacientes es evitarles dolor y facilitar la recuperación. Lo que sí es cierto es que se producen, depende de cómo se haya llegado a ese coma, falta de oxígeno, eh, un accidente, bla, bla, bla, depende del caso. Puede haber otros daños que son los que provoquen un fallo multiorgánico en el cuerpo o que falle el, el riego sanguíneo durante un tiempo, pasan determinadas cosas. Pero un coma no tiene por qué ser un problema, de hecho los comas se inducen muchas veces para que el paciente recupere y no, esté, no, no se le puede dar tanta dosis para calmar un dolor. Y se les, pues, les inducen comas simplemente solo por eso. Yo no creo que esté tan cerca de una ECM porque, porque hay muchos comas en los que son, han pasado 30 años, 40 años y han vuelto como si no les hubiera pasado nada. ¿Dónde han estado? La conciencia. ¿Dónde va la conciencia? Ese es el espíritu, la energía. Ahí tendríamos que entrar en el mundo de la conciencia. Conciencia colectiva. Conozco yo un caso de una persona muy allegada. ...que tuvo un accidente, entró en coma... ...estuvo pocos días... ...pero claro, su cerebro desconectó por un golpe... ...un fuerte golpe, desconectó... ...pues él contaba su experiencia... ...y era pues que... estaba ...era todo un bucle... ...era constantemente un bucle... ...él estaba en una serie de prados, verdes... Eh, ...había un camino, él seguía el camino... ...había un castillo con una puerta muy grande... ...llamaba al castillo... Y le decían, no, vete, no es tu momento. Él se iba y volvía a Prados, a Castillos, a, a llamar al Castillo, a otro, y le decían exactamente lo mismo. Así estuvo hasta que se despertó. Y él contó esto, claro bueno, los médicos, los enfermeros, las enfermeras, ah, eso no es nada, eso no es nada, pero yo lo he vivido. Y yo notaba el cansancio de andar, notaba tal, ¿no? Él lo relataba de esa manera. Por eso te preguntaba si era una experiencia cercana a la muerte porque este, este familiar cercano, pues claro, estuvo al borde de morir. Sí, pero hay una diferencia. Él ha tenido una, una vida, digamos, dentro de ese coma, pero no ha llegado a, a sentir que la familia viniera por él, que le enseñaran el camino a esa trascendencia. Por eso te quiero decir que depende muchas veces de los daños físicos que sufras durante un accidente, una pérdida de conciencia provocada por... Pérdida de sangre, de oxígeno, eh, en fin, es que hay que, es, hay que dar un parte médico para, o sea, hay que separar. Por eso hay que ser muy importante a la hora de la, muy, muy científico, para que la ciencia no nos dé la espalda, hay que tener muy claro, pues, cómo se, cómo se ha producido el coma, qué tratamiento se le ha puesto y luego, sobre todo, qué es capaz de contar a volver. Yo creo que él estuvo en esa parte que yo te decía de recuperación. O sea, el cuerpo necesita recuperarse, con ayuda o sin ayuda, pero necesita un tiempo y durante ese tiempo. Tú te vas a donde te tengas que ir, en tu pequeño paraíso, y tienes tus experiencias. Yo creo que estuvo ahí, básicamente. Lo curioso es, ¿dónde van esas personas que están muertos? Estamos con la época cuántica, Rafa, los ordenadores cuánticos. El cerebro es todavía mucho más allá que un ordenador cuántico. La teoría de cuerdas, todas estas cosas van unidas a, a donde vamos realmente. Yo recomiendo mucho la película Interstellar, precisamente porque trata eso, ¿no? trata eso y se ve muy bien, ¿no? Creo que creo que somos elementos de energía. Por eso las series tan fantásticas como Star Trek y todo esto tienen, tienen tantos seguidores, ¿por qué no podría ser un mundo así? Universos paralelos, agujeros negros, bla, bla, bla. ¿Dónde va la energía si somos energía? Esto es un cuerpo de carne y hueso, esto se rompe, lo cortas, te lo quemas, te curas, yo qué sé. Pero ¿dónde va nuestro nuestra energía vital? ¿Dónde está ese recipiente universal? Claro, ¿estaremos hablando de, un, de una espiritualidad, es decir, una mente colectiva como un enjambre, como un hormiguero? ¿O seguiríamos guardando nuestra individualidad? Porque claro, si estás muriéndote o has muerto y ves al familiar, ves a tu tío, a tu padre, a tal cual. Yo recuerdo, yo recuerdo y esto es verídico, que claro, esto cuando te lo cuentan, Dice, bueno, eso puede ser cualquier cosa, se le ha ido a la cabeza. Pero esto ocurrió, pues, precisamente a mi difunto padre. Mi difunto padre, pues, murió de cáncer. Y estando en casa, unos días antes, yo estuve un fin de semana allí, él murió la semana siguiente. Yo estuve allí y él se tumbó, porque ya estaba terminado. Se tumbó en la cama. Y de repente se sienta en la cama, estábamos... Imagínate, todos en el comedor charlando, no a un volumen normalito, porque sabíamos que se iba a acostar. Y estábamos pues, hermanos, eh, en fin, familiares. Y vemos cómo se incorpora a la cama, se sienta y empieza a hablar solo. Y claro, todos llegamos a pensar que nos estaba hablando a nosotros. Entonces mi madre, mi defunta madre también, entró y le preguntó, ¿qué quieres? ¿Qué, qué hablas? ¿Qué te pasa? Dijo, no, es que ha venido mi padre, mi madre, mi tío no sé quién, ni no sé cuántos, no sé menos, y se han estado aquí un rato y, y han estado hablando conmigo. Claro, mi madre a aquello se le puso los pelos así, de punta, de escarpias, Y le dijo, bueno, pero ella le siguió el rollo, ¿no? Le dijo, bueno, sí, pues, y qué te han dicho. No, que están bien y qué tal, y, y que bueno, y que pronto nos vamos a ver. Y, y yo me alegro, porque tal y porque cual. Mi padre murió lúcido, ¿eh? totalmente lúcido. Él, él eh, es más, minutos antes de, de, de fallecer, yo hablé con él por teléfono y sabían ya que se estaba despidiendo prácticamente. Y al poco falleció, al, al poco rato. Él no perdió la cabeza en ningún momento, que se sepa. Claro, ahí entra la duda, ¿no? Si lo que le pasó a, mí, a mi difunto padre, pues fue que se le fue la cabeza en ese momento... ¿O realmente los familiares le hicieron una visita para decirle, oye, Chato, que, que pronto estamos a tu lado, que, que venimos a buscarte, que te despidas, que, que ya está, que aquí ya se ha terminado. ¿Qué sería esto, David? ¿Sería real? ¿Sería eh, alucinación? No sé, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de esto? Porque yo creo que habría que preguntarse, por qué un paciente de Alzheimer... Para todo el que no sepa o no, a ver, todos sabemos un poco lo que es el Alzheimer, pero no lo sabes hasta que tienes un familiar en casa, ¿vale? Hay algunos pacientes que están durante años sin reconocer absolutamente a nadie. Pero qué casualidad que cuando les toca hacer su viaje, empiezan a tener momentos de claridad total y absoluta y a conocer absolutamente a todo el mundo. a tener mini conversaciones, estados de claridad total y absoluta. En este caso tú me hablas de una persona que no tenía Alzheimer, ¿no? Que era normal, digamos sí, sí. cosas de la vida, pero yo te estoy hablando de todavía peor, alguien que, que lleva años desconectado del mundo, de repente ¡pum! ahí está, hola fulanito hola menganito, luego hay que entender que somos una, una por desgracia, el daño que hay de la religión cristiana en todo esto es importante, no sabemos morir y aún menos sabemos ayudar a nuestros pacientes a familiares a hacer ese viaje es muy importante, de hecho hay varios libros al respecto, que, eh, que te dicen de cómo se debe de hacer una transición, tiene que ser positiva, pero si os fijáis, vamos a los hospitales y nos enganchamos al abrazo y nos pegamos llorando 15 horas, 20 horas, 3 días, 3 meses, esa persona no se va a ir, no se va a ir, pero si os fijáis, en cuanto una habitación de hospital se queda vacía, se mueren, hacen su viaje, ¿vale? Entonces hay que entender que nosotros somos una sociedad que no, sabe, no, no sabemos morir, morimos mal, y hacemos morir mal a nuestros seres queridos. Con nuestro sufrimiento los, trae, los tenemos arraigados a la cama de un hospital incluso durante meses. Yo yo hice la prueba, no hace muchos meses falleció la abuela de, de, de mi mujer. Y yo tuve un ratito en el hospital sentado con ella y lo único que le dije, digo, haz tu, haz tu viaje, ya estás lista, vete donde le tengas que ir y ya está. Un besito en la frente y te dejamos sola, ¿no? Ya está. Ya está. Sé que es difícil, ¿no? Sobre todo para las familiares que no han estado con esa persona. Pero si... No sabemos morir. Lo voy a resumir así. Yo creo que no sabemos morir y no sabemos acompañar en ese viaje a nuestros, a nuestros seres queridos. Por eso admiro yo a los antiguos egipcios. ¿eh? Por ahí va. Que ellos sabían que más allá de la vida había otra vida. Y se tiraban prácticamente, si no toda media vida planificando ese más allá, esa muerte, ese viaje. Es decir, hombre, seguramente, yo no lo sé porque no estaba allí, pero seguramente, y de hecho hay representaciones de, de estas mujeres que se les pagaba por llorar, ¿eh? con lo cual se lloraría realmente la muerte de un familiar. Pero lo que sí es verdad es que era algo natural o sea, era algo muy natural, era parte de la vida, el nacer y el morir de forma natural. No morir trágicamente en una guerra, en una batalla, en un accidente, no. Sino el acabar tu vida, ya has acabado aquí, ya lo has hecho todo, lo que tenías que hacer, sea bueno, sea malo, mejor, regular, lo, lo que te haya tocado en esta vida. Y ellos se marchaban. Se marchaban con todo lo suyo. Es decir, todo su ajuar, todas sus cosas personales, hasta sus zapatillas... Fíjate qué cosa más tonta, sus zapatillas en la tumba. Claro, eso, esto eh, entraña pues una serie de, de dilemas, ¿no? De dilemas, ¿no? Porque, bueno, sí, nadie ha vuelto para contárnoslo, pero lo que está relatando David, sí han vuelto para contárnoslo, porque han muerto y al cabo de 10, 15, 20 minutos, que 20 minutos el cuerpo ya está frío, está muerto, ya te puedes ir a. Ya está. Se ha terminado y han revivido. O sea, a mí no me cabe en la cabeza, sinceramente. O sea, yo sé lo que es ver la muerte de cerca, muy, muy de cerca. Y dices, bueno, ¿cómo va a revivir ese cuerpo? Es imposible. O sea, está muerto, adiós, hasta luego. Entonces los egipcios conocían esto. Ellos tenían, pues, su. igual que en la India también. O sea, ellos festejan la muerte. Eh, Rafa, ¿habéis visto Coco? La película de dibujos esta infantil de este año No, la tengo que bajar porque... Muy recomendable Es precisamente esto Cómo ven la muerte Con naturalidad, esas fiestas que hacen los mexicanos Ese día de los muertos Con alimentos Guitarra, música, fiesta, alegría Es un día en el que recuerdan a todos los familiares La recomiendo porque todo el mundo ha llorado Como una madalena porque es muy bonita pero es un detalle para los niños cómo aprender a concebir la muerte. Bueno, vamos con, con Paloma, que tiene otra pregunta. Sí, es para David. Yo quería preguntarle si conoce de algún estudio serio que se haya realizado y, y si han aportado datos que sean interesantes sobre esta cuestión. Hay un, y, de, y, de alguien, y de alguien muy conocido. Pero bueno, que lo diga... Que lo diga... Eh, hay varios, tenía uno aquí delante, ahora mismo, en el que di las cifras el otro día, las tengo por aquí, ahora mismo las doy, pero bueno, de los, eh, digamos que de 2000, 60 casos de ataques, 330 que sobreviven, 140 afirman experimentar algo antes de ser resucitados. Luego, uno de cada cinco siente una inusual sensación de paz, mientras que casi un tercio afirma que el tiempo comienza a pasar más lentamente. Luego otros afirman haber visto una luz brillante, un resplandor dorado o el sol al brillar. Otros sintieron miedo o sintieron que se ahogaban o que eran arrastrados hacia aguas profundas. Y el 13% sintió que se separó de su cuerpo. O sea, hay, una, hay, hay Yo creo que había un estudio que duró como unos 18 años o así. O sea, hay, hay un montón de estudios y el problema yo creo que hay es que hay un miedo cerval a, a, a decir por parte de la medicina actual que esto sucede porque no sabemos, yo creo que como no sabemos cuantificarlo ni medirlo, ni, ni tenemos un aparatito que pite y diga ya está, no, ya ese cuerpo ya no tiene esa energía adentro. Como no lo tenemos, pues no sabemos, pero yo creo que somos sin ninguna duda. Eso es así. Dime Rafa, ese caso que decías. Pues... Eh nuevamente sobre, sobre el fallecimiento de mi padre. ¿no? Es que cuando a mí me han contado casos, pues claro, te quedas un poco así, ¿no? Y dices, bueno, pues después de ocurrir este hecho, al día siguiente, yo recuerdo que mis hermanos, pues se fueron a su casa, tal, yo pues, me quedé con mi madre pues, unos días, ahí en, en casa de mis padres, y estábamos mi madre y yo viendo la televisión después de comer, estábamos hablando bajito porque mi padre estaba, estaba acostado estaba descansando y de repente escuchamos a mi padre decir por favor decirle a esa gente que se calle nos miramos mi madre y yo como diciendo qué gente si aquí no hay nadie estamos solos entonces yo entré a la habitación y le dije qué te pasa Dice, hacer el favor de decirle a esa gente que se calle, que están armando mucho ruido. Dije, vale, vale, sí, sí. Y él me dijo, fíjate, yo ahí ya es cuando me quedé helado. Dice, no, no me des la razón como a los tontos. Dice que aunque tú no los veas ni los oigas, los estoy escuchando yo desde aquí. Que hagan el favor de bajar la voz. Chicos, o sea, tengo los pelos de punta, ¿eh? El cerebro ah. racional, esa persona está lúcida por completo, no le podemos decir que, que está mintiendo, es real, yo es que lo tengo súper claro, es, es real. El problema es la falta de conocimientos y la falta de estudios más modernos al respecto, pero en este caso, yo, debería, yo en tu caso estaría feliz recordando esos hechos porque yo sabría que mi padre, bueno, el mío está vivo, ¿no? pero en tu caso sabría que mi padre se ha ido, se ha ido pero muy conscientemente de, de, de todo de todo, de quién estamos, quién no estamos y de que estamos bien. Y esa es la única sensación que nos podemos llevar, porque no tenemos otra. Sí, de hecho, de hecho son, son temas que bueno yo los pongo aquí, ¿no? Son muy personales, claro. Son muy personales, pero bueno, ya, ya, ya lo que yo puedo decir es que minutos antes del fallecer, yo hablé con él por teléfono y él me dijo a mí, porque él sabía que moría, de hecho cuando... cuando se le diagnostica porque él murió de cáncer, él empezó a ver caras eh, y en una de esas visitas nuevamente al médico, al médico lo cogió de aquí y le dijo, mira, no me mientas, ¿qué me pasa? Si me tengo que morir, me muero. Y ya está. Entonces, claro, lo vio tan convencido, esto lo hablé yo con el médico después, me dijo, yo es que lo vi tan convencido y tan preparado que se lo conté. Y él lo aceptó con toda naturalidad. E incluso el médico le dijo, ¿quieres asistencia psicológica? ¿Te la damos? Y mi padre dijo, no. Esto es normal. No, no, no estoy loco. Le dijo, no estoy loco. No necesito ninguna asistencia. Lo asumió. Y cuando yo hablé con él, y él murió pues media hora más tarde, 20 minutos más tarde o cosa así, fue en un momento en el que había mucha gente en esa habitación, entonces me llamaron, porque ya sabían que le quedaba nada, y entonces me lo pasaron por el teléfono. Hola hijo, ¿cómo estás? Digo, ¿cómo estás tú? Y dice, pues aquí estoy, te esperando. Así me lo dijo, esperando. Y digo, bueno hombre, tú tranquilo y tal. Y me dice, no, no, tranquilo vosotros. Yo me voy tranquilo. Hijo, tú quédate tranquilo. Claro, eh, fíjate hablar de eso me cuesta. ¿eh? Y, yo, y yo en aquel momento, egoístamente, claro, no, no lo entiende, no lo asimila, porque dice que se me está despidiendo y yo no estaba allí. Y me dijo, tú tranquilo, hijo, lo que tenga que ser será. Sí, hay que estar preparado para la vida. Y yo, ya, ya, bueno. Y Bueno, y hablamos mañana. Dice, sí, ya hablaremos, hijo, no hay, pr no hay prisa. No hay prisa. Y él sabía que se estaba muriendo. Automáticamente pasaron el, telé el teléfono a mi madre y, me, y, y ella ya me dijo, ya se apartó, y me dijo, hijo, tu padre le quedan horas. Que ya le han hecho ciertas pruebas, lo otro tal, dice, ya, pues, a esperar, a esperar. Y dije yo, bueno, pues, a esperar. Fue colgar el teléfono, recuerdo perfectamente lo que estaba haciendo, estaba haciendo, pues, unas tareas en casa en el run run, ¿no? De, de, de, que no suene el teléfono, que no suene nunca, y sonó. Y me sonó y dijo mi madre, pues, mi madre, pues mira hijo, en un momento que se ha quedado solo, conmigo, me ha cogido de la mano, ha convulsionado y se ha muerto. O sea, muy tranquilo. Pues eso confirma lo que yo os acabo de decir. O sea, lo estás diciendo como es. Es una persona que se ha ido con plena conciencia de todo lo que estaba sucediendo, incluso ha tenido esos momentos de estar en el otro lado, de ver, de ver como decía yo, ese árbol genealógico, de ver a esos familiares, ha tenido oportunidad de todo. Yo creo que en esos puntos estamos, estamos muy cerca de, de la trascendencia en, en nuestro cuerpo, digamos, en nuestro envoltorio de carne pero necesitamos comprender qué sucede cuando tenemos que dejar este envoltorio. Yo creo que ahí tenemos... Las religiones en este aspecto han hecho muchísimo daño, muchísimo. Muchísimo porque se lo han llevado a un extremo cada una a la que más le ha interesado, ¿no? Y eso ha confundido mucho. Pero si os fijáis, la cultura africana y, y otras muchas, eh, eh, la muerte es una fiesta. Es una fiesta, pero una fiesta. De hecho el vudú y un montón de cosas están ahí entre los dos mundos, ¿no? Eh, de, del muerto, del vivo y bueno, yo creo que podemos trabajar mucho en esa línea. Yo si no tienen las chicas alguna pregunta, os parece, podríamos pasar al tema ya de, de cómo, cómo podemos unir la ciencia más ortodoxa junto a la para la parapsicología o cómo entendemos esas, esas eh, cosas que suceden desde la parte más científica o de la parte más subcientífica, como investigamos como, o cuando vamos a investigar, no sé qué os parece. Pues sí, la verdad es que yo creo que la ciencia debería de tomar cartas en el asunto y recoger todos estos casos y realmente hacer un gran análisis. Yo sé que el, el, doctor, Gaona, el doctor Gaona ha hecho un, un gran trabajo sobre las ECM, experiencias cercanas a la muerte, y bueno, ha ido publicando cositas, ha ido se han visto cosas en Cuarto Milenio, incluso en otros lugares que él ha hablado y yo lo escuchaba atentamente. Y yo, ¿qué queréis que os diga? Pero es asombroso lo que explica. Los casos, o sea, es decir, que están en otro sitio y de repente, plas, vuelven aquí y eh, tiran hacia adelante no y siguen con su vida. Estaba leyendo ahí en el chat, me decían, qué valiente tu padre, ¿no? Mi padre, os puedo decir que, que sí, fue, fue muy valiente y que él de, de muy joven, de muy joven tenía asimilado, y esto es verdad, él lo decía, estoy preparado para cualquier cosa que me pueda ocurrir, ¿no? Dice, lo siento más por vosotros que por mí. Y esto lo decía constantemente, ¿no? Y sí, fue muy valiente y se fue preparado, pero no solamente hay que analizar eso. Sino hay que analizar que las personas que están o han estado a su lado les ha abierto la mente. Esto es importante, porque además se fue en paz y se fue tranquilo. Y les ha abierto la mente. Por lo menos a mí. A percibir ¿no? lo que podría ser el viaje a ese lugar, ¿no? A ese lugar que puede ser donde sea, ¿no? Pero es muy curioso. Vamos a abrir micrófonos. Alba, Paloma. Empezamos por Paloma mismo, que la tenemos ahí. Eh, Paloma. Pues a ver, yo... A mí hay algo que me parece muy curioso. Y es que todas estas personas que han tenido este tipo de experiencias eh, cambian su vida y, y piensan, bueno, no, no es que piensen, es que saben que la muerte no es el final del camino. Pero ¿cuál es el problema? Que el, eh, la ciudadanía en general no está preparada para eso. No nos preparan para eso. De hecho, yo si queréis también os puedo contar una experiencia mía personal. Todo el mundo más o menos que me conozcáis sabéis que a mí me diagnosticaron una enfermedad grave hace 10 años. Que yo tengo cáncer y, bueno, ¿qué es lo primero que uno piensa? Que se va a morir. Y te entra, te entra un soponcio, un, un miedo, y ese, yo creo que ese es lo que tenemos que, que tratar, el miedo a la muerte. Yo creo que ese es un punto muy importante todas estas cosas, no solo que la ciencia lo estudie, sino que a nivel de población, que la gente sepa que esto no es el final que la muerte es un paso más a otro camino y sobre todo prepararnos que no vivamos con esa angustia a morir con ese miedo a morir o sea, a mí me parece un punto interesante una de las causas de los terrores nocturnos en mucha porcentaje de la población es de noche cuando van a dormir que están representando su muerte o reviviendo una muerte inexistente de su propio yo y eso es parte de los terrores nocturnos que ocurre a mucha gente ¿eh? y es, eh, es motivo de tratamiento para muchísimas personas. Pero ojo, no tratamiento psiquiátrico, sino psicológico, con psicólogos... Rafa, ¿queréis complicarlo más? Dime, cuéntame. ¿Y si metemos la reencarnación de por medio? ¿La reencarnación? Porque si somos... Eh, porque también hay pruebas. Si somos pruebas, eh, esas energías han podido volver. Ese es otro mundo. Sí, eso es otro hay mundo. Hay niños que han recordado bueno, diseños de planos, vidas completas. Ojo, cuidado, que, que ¿qué pasa con esa conciencia? Si es un bucle, volvemos y nos recordamos y, y escasamente un porcentaje pequeño sí recuerda durante un tiempo. O nos vamos a una conciencia universal, global, como se llame. O estamos volviendo continuamente, repitiendo, repitiendo, repitiendo, que esa es una de las teorías, ¿no? Que repetimos, repetimos hasta estar preparados para lo que quiera que sea que haya después. Y, Paloma, eh, lo que decías, eh, todo eh, lo, lo he dicho al principio, es el conocimiento. O sea, el que eh, a mí el, lo que me ha aportado el misterio a la pregunta que me hizo Rafa al principio es querer aprender. Y si supiéramos trasladar el, el, el querer aprender a los chavales desde bien jovencitos el otro día en un vídeo criticaba yo el cómo está la enseñanza precisamente porque no es nada divertida, si supiéramos más cosas de todo entenderíamos mejor la muerte trataríamos mucho mejor la vida y yo creo que la muerte no se llamaría muerte, probablemente se llamaría otra cosa otra manera que implicara la trascendencia y los que han tenido experiencias o enfermedades complicadas, ¿por qué cambian de actitud? ¿Por qué decimos desde fuera que son mejores personas? Creo que es obvio, ¿no? Es obvio, es obvio, exactamente Fíjate que aún así, por ejemplo en mi caso Yo, yo paso una enfermedad grave El miedo a la muerte se transforma en un miedo al dolor Fíjate lo que te digo Y, y sí que estoy contigo en que necesitamos más educación eh, En todos los ámbitos Para cambiar esa visión que tenemos sobre este tema Estoy muy de acuerdo contigo en eso damos paso a Alba, que la tenemos ahí. Cuéntanos, Alba. Pues respecto a lo que ha dicho David antes de no sabemos morir ni dejamos morir, yo estoy muy de acuerdo, es más, yo me meto en ese saco. Yo entiendo perfectamente que lo, lo sé o creo en ello de que la muerte no es el final. Lo sé, tengo fe en eso, pero... No sé a mí me, me cuesta mucho el, el desapego sabéis lo que, lo que os digo y como no nos educan eh, desde pequeños de que la muerte no es el final además hay muchas veces que cuando eh, tienes determinada edad eh, la muerte en algunas familias a los niños es un tema tabú que me, a mí eso me parece mal porque eso hay que enseñarlo desde pequeños porque es ley de vida y todo el mundo nos vamos a morir. Y yo creo que, aparte de que no nos educan a, a sobrellevar la muerte, también es que tenemos el apego. Yo soy una persona súper de apego. Yo vamos, yo pienso en que se va a morir alguien de mi, de mi familia y a mí me da algo. Prefiero morirme yo, esto es muy egoísta, prefiero morirme yo y que no. lo pasen mal los demás. es el camino fácil. Eso se llama el camino fácil para tú sentirte mejor, pero nada más. Realmente, eh, a ver, es que eres joven y el problema de esta sociedad es que eh, a la, a, no, no enseñamos bien, la, la, la vida es otra cosa, no son cuatro libros, subrayar y contestar a un examen, bla, bla, bla, he aprobado, ya soy feliz, me voy de vacaciones. O sea, la, la vida es otra cosa y la educación es muy importante en todos los aspectos. Vivimos en una época en que tenemos unos políticos que son unos incapaces, pero porque vienen de generación tras generación a cada cual peor. El día que consigamos corregir un poquito los hábitos de educación, pues a ver, eh, yo te digo, a mí no me fue fácil cuando la abuela de mi mujer falleció, pero yo me, tuve un rato de relax en el que fui consciente, eso sí me lo, me lo enseñó a mí el misterio, a estar más atento a lo que sucede a nuestro alrededor. Eso es un consejo de verdad que para todos, estar atentos a lo que sucede en el día a día alrededor, pero en cualquier circunstancia, pasan cosas. Yo me senté y procuré estar atento a ver si percibía algún tipo de algo. Nada, yo nada. Pero bueno, se trata de que... De que eh, o si no, mira, te voy a poner un ejemplo. Si supiéramos en qué momento nos vamos a morir, ¿vale? yo me voy a morir ahora, dentro de 30 segundos. ¿Tú crees que yo aguantaría a toda mi familia llorando y cuánto te vamos a echar de menos y te quiero y te quiero y te quiero? Vamos a ver, está claro que el amor está muy bien, pero una vez que hemos comprendido si somos capaces de comprender que nos, que vamos a trascender, que nos vamos a volver a ver de otra forma, con otra energía, con otro lo que sea eh, tenemos que ser más felices y procurar que la transición de, de esa persona que se está haciendo su viaje, que se está a mí es que no me gusta decir que, que se está muriendo porque ya no creo en la muerte como tal, se estará muriendo el cuerpo físico, pero no, no la energía o esa conciencia que tenemos con lo cual, si, si tenemos que ayudar a que esa persona haga su viaje en un entorno positivo, en un entorno feliz. Y eso hace que tú te sientas mejor, sin ninguna duda. Cuando tú comprendes eso, a ver, es difícil, a mí me costó. Yo cuando empecé en Protección Civil, dije, yo quiero ver de todo. Y luego empecé a trabajar en ambulancias. Y cuando yo estaba en el hospital y había que trasladar a alguien que había fallecido de la habitación a, a, lo, a las neveras, vamos, mientras se hace autopsia, se prepara cuerpo y todas estas cosas... Nadie quería, yo iba. Y claro, entonces tú cuando vas por ese pasillo, vas a la habitación X, la que sea, yo qué sé, 417, y ya vas por la 400, ya están los familiares destrozados por todos los rincones. Destrozados, pero destrozados. Además, es que yo hasta, hasta llegar a esta persona fallecida ya he tenido que hablar con la mitad porque están hechos una mierda, literalmente. Y claro, tú te ves con un cuerpo de una persona que no conoces de nada, y yo observé dos cosas. Me di cuenta que los, los enfermeros que recogen el cuerpo, los recoge, para ellos es trabajo, con una agilidad como el que recoge, eh, la yo qué sé, como el que, que lleva las bolsas de la compra. Pan, pam pan, pam, al cuerpo, la cremallera, la camilla y para afuera. Y yo, cuando me tocó hacerlo a mí, uf, la primera vez vas con un, con un respeto, que es un trozo de carne es un trozo de carne, toda esa energía positiva, esos conocimientos tienen que estar en algún sitio, no sé si es en ese ordenador cuántico o en esa conciencia colectiva, pero cuando ya no estamos en ese cuerpo, no vale absolutamente para nada el estar destrozado y que la familia se rompa por dentro. Yo creo que lo que queda, lo que queda de nosotros, el cuerpo muerto es lo más parecido a nosotros, pero ya nosotros no lo somos, ya nosotros nos hemos ido... Vamos a ir acabando, pero aquí tenemos una pregunta. Dice María de Sol. Dice: Ahora está de moda que son arcontes chupadores de energía los que hacen encarnar. ¿Qué opináis? Yo no creo. Pues bueno, María de Sol, yo tampoco lo creo, porque ahora se está poniendo muy de moda que si hay apariciones, que si el reptiliano sale detrás de una cortina, que si viene Nibiru y te chupa la sangre y se reencarna en el primo hermano de la mortadela. Yo sinceramente no creo en absolutamente nada. Nada de esas cosas. Yo creo que esto que estamos tratando aquí hoy en este programa, como estáis viendo, lo estamos tratando de una forma mmm, con mucho respeto. No estamos hablando ni fantaseando ni estamos aquí dando eh, disertaciones del, del, del arconte, eh, del in, sin conte o con conte. No, estamos hablando de lo que es las experiencias cercanas a la muerte... ...en relación a los estudios y a las investigaciones que se han ido haciendo a lo largo de estos años. Lo de las reencarnaciones no vamos a retomar el tema porque ya nos vamos a ir y eso ya sería harina de otro costal... ...que vamos a dejar para otro programa con David ¿eh? y con las dos compañeras. Así que eh, yo por mi parte yo creo que lo que acaba de proponer aquí María de Sol... Pues no, yo creo que tampoco, que ahora está muy de moda el ser catastrofista y a las personas susceptibles meterle estas ideas en la cabeza para ser dependientes de tal o de cual persona que son capaces de quitarte ese muerto que tienes enganchado al pescuezo, simple y llanamente. A mí hubo una persona que me dijo, ¡ay, que tienes un muerto en la espalda! Yo más usted digo, ¿dónde está el muerto, cojones? Vaya a ser que esto empieza a oler mal, ¿no? Pero no, todo era un puro teatro y que esta persona llevaba un séquito de seguidores y de, y de que yo dije, bueno, esto es un plan eh, cachondeo porque no tenía otro nombre. Así que vamos terminando ya. Volvemos con eh, Alba, vamos terminando, damos la palabra un minutito a todos los compañeros y nos retiramos. Alba, adelante. Bueno, pues mi conclusión es que, en fin, es lo que ha estado diciendo David, que la muerte no es el final, es una como una evolución, una transformación y, y bueno, y a ver si yo personalmente poco a poco me voy concienciando más y me preparo más porque esas cosas llegan. David, adelante. Bien, nada nada más que añadir que, que nos eduquemos en todos los aspectos, nos va a hacer mejores, más resistentes, nos va a dar herramientas para afrontar el dolor y el dolor es una pérdida. Eh, quizás eh, si estuviéramos más avanzados en este aspecto, cuando tenemos una pérdida, es que no es lo mismo una persona que está en un hospital a una persona que tiene un accidente, no es, ese tipo de pérdidas hay que saber llevarlas es muy complicado. Pero bueno, poquito a poco, vamos a trabajar en esa línea. Muy bien. Paloma, cuéntame, nos vamos. Pues nada, yo de acuerdo con todos mis compañeros, que no desnaturalicemos la muerte, que la muerte es parte de la vida, que somos energía y que la muerte no es el final del camino. Pues sí, la verdad es que sí. Como estaba leyendo aquí un minutito lo que decía María de Sol... Dice, una persona en estado de sofronización puede ser muy manipulable. Dice, gracias Rafa, es que hay mucha gente que por ver vídeos de pseudo -hipnólogos que dirigen al paciente, pues les hace fantasear. Y nunca podría estar más de acuerdo contigo. Estoy totalmente eh, de acuerdo contigo porque hay que tener mucho cuidado con el material de vídeo en YouTube o artículos o revistas o televisión que se consume. Algunas son de puro entretenimiento, otras perso personas, pues, bueno, quieren pues ganarse un, un céntimo. Yo no lo veo mal, pero hay que ir con mucho cuidado con lo que se ve, ¿de acuerdo? Así que, pues bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones de aquí y pues que coja la mejor opinión y lo que más... Crea, porque la muerte, aunque creáis que no, está ahí esperando a todos vosotros y que todos, menos yo porque yo soy mortal eh, todos, absolutamente todos, eh, tenemos que hacer ese viaje, ese cambio. Y la pregunta que os voy a lanzar, ¿cómo estáis preparados para hacer ese viaje? Alba, muchas gracias por estar con nosotros. A ti por invitarme. Ha sido una tertulia muy agradable. Muchas gracias, David. Gracias también a ti por aportarnos todos estos datos. Muchas gracias. Que la fuerza os acompañe, ¿no? Os decía con la camiseta aquí de Star Wars. Energía al final para todos. <risa> gracias, David. Y Paloma, gracias a ti también por estar aquí. A ti, porque la verdad es que lo he pasado muy bien. Muchas gracias. Buenas chicos, muchísimas gracias a todos. Este ha sido el programa de hoy, habéis visto una horita más o menos. La semana que viene tendremos tertulia el mismo día con otras personas, seguramente con las compañeras también. Eh, vamos a ir haciendo tertulias los martes sobre temas que intentaremos que estén nadando entre la ciencia y la paraciencia, porque creo yo que es una forma de poner los pies en el suelo. Ya sabéis que David tiene su podcast en iVoox, e Misterio 51, que lo podéis, lo podéis escuchar en la plataforma de Orión, en su propia plataforma también, Misterio 51, y las compañeras tienen su canal en, aquí, en YouTube, eh, Clásicos del Misterio, luego en iVoox, e eh, Historias al Alba, y la noche más oscura en e también de una y de otra. Ya, me, ya sabéis, me podéis encontrar aquí y si no, normalmente llamáis a mi casa y estoy aquí. Chicos, muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.